Que tomó en el día de ayer el Tribunal eh, Superior Contencioso Administrativo sobre la resolución 0068 de salud pública que obliga a presentar la tarjeta de vacunación al dirigirse a instituciones públicas o privadas y subir en el transporte público. La decisión la tomó el tribunal debido a que entendió que la acción en referimiento incoada por... Eh, los accionantes, valga la, re, la redundancia, no reunió las, eh, los requisitos de, de, de forma que requiere para que, que cumpla con, los, con lo dispuesto en la ley contencioso-administrativa de este tribunal. Es decir, que por cuestiones de, de forma, en la, de no cumplir con los requisitos dicha acción fue declarada en nula, por lo que usted debe seguir presentando su tarjeta de vacunación. Y hasta ahí llegó el caso. ¿Es ¿De una decisión? Es una decisión. Este Todavía puede... Esto, esta fue la acción en referimiento, eh, cabe destacar. Hay una acción que está de manera contenciosa en, en el tribunal que todavía no se ha tomado la decisión, pero por esta parte ya... Fue conocida y se o sea, rechazó. Carlos o sea, Peña tiene que mostrar su de vacunación al llegar a una institución. A de, a, la la por ejemplo, a si él a... va ahora mismo al tribunal a presentarse, se la va a tener que presentar a la jueza. O una PCR negativa. Bueno, ¿eh? él no se ha vacunado como la presentará. Entonces, como no la tiene, debe presentar una prueba PCR. Es decir, amigos televidentes, la justicia ha tomado esa decisión, declaró inadmisible el, el, el, el, el recurso por no contar con los requisitos de forma eh, de ley para proceder. Día todavía hay otra... Exactamente. <risas> hay que seguir esperando eh, dicha decisión y en otro orden, pero allá mismo nos quedamos en la capital, pero es otra decisión ya no del Poder eh, Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Y es que el presidente Luis Abinader... Señores, los funcionarios no aprenden todavía que con Abinader no se coge corte. Abinader, si usted no lo hace bien, se lo lleva... Destituyó al administrador de la central termoeléctrica <risa> bueno, Punta Catalina. Me alegra, que, me alegra, sabe me alegra que, Manuel, que Manuel se exprese así. ¿Cómo que se Sabinader eh, no aprende? Ah, no, pero es que, que aquí los no funcionarios lo saben que si no lo hacen bien, se lo llevan. Y ¿Qué quiere decir eso? Que hay que pisar fino. Hay que pisar fino. Él campaña. lo advirtió desde el principio. Y ha aquí hay muchos, muchos que no han querido aceptar eh, eh, eso y que el presidente. Eh, pues lo ha tomado que eh, eso hasta ahora ¿verdad? y ahí vemos cómo destituyó en el día de ayer a Serafín el director o administrador perdón de Punta Catalina pues fue pésima su gestión desde de, bueno de, fue tan pésima y, y yo creo que él fue responsable y directo de todos de los esa, apagones esa del país porque claro. lo primero que hizo este señor cuando fue nombrado administrador de punta catalina la una, una, una planta que se nos vendía a nosotros que iba iba íbamos a llegar al final de los apagones en la república dominicana más sin embargo fue todo lo contrario ahora que hay más pero además lo primero que hizo ese señor fue cancelar a los técnicos experimentados que habían en Punta Catalina. Los expertos. Los expertos. Entonces, desde ahí comenzó, comenzó ya la vulnerabilidad y la debilidad en Punta Catalina, que generó que se... Que trajera como consecuencia esta situación, a tal punto de que tuviera que ser destituido de su cargo, entonces el presidente tomó la decisión como que un fideicomiso fuera quien administrara Que la administrara, exacto, que fuera para que tuvieran una menor responsabilidad estatal pero una mayor administración y una mayor transparencia, transparencia, un transparencia que es la intención del presidente claro, claro exactamente y más por todo el sonido de corrupción que ha sido el que ha traído Punta Catalina desde su principio que yo entiendo que el presidente Luis Abinader ok un año después eh, casi tomó esa decisión pero entiendo que fue atinada la de nombrar un fideicomiso y que lo hizo ahora también porque porque al principio quizás no tenía el, el, el conocimiento de, tenían que primero tomar la, la Punta Catalina, ellos y, de, y demás asumirla. Pero Serafín Canario, el ex administrador de Punta Catalina... Pasó por ahí sin pena ni gloria. Eh, no, sin pena, con, con, con mucha pena pasó por ahí no, porque sin nada gloria, de... todo lo apagó <risa> sin y, de y sin nada de gloria. No se porque. porque no hizo su trabajo, según vemos difícil. en este mismo titular, desde él lo, él lo nombraron 17 de agosto del 2020 y para el 17 de septiembre... Ya Punta Catalina estaba fuera del sistema y duró tres meses fuera porque no estaba operando y luego vino lo de la escasez de carbón. ¿Se recuerdan que duramos claro, como seis claro. meses sin carbón y no sé qué cosa y que no sé qué? Porque rompió todo lo que era, como dijo Víctor, primero canceló los técnicos, no sabían los ni cómo, que, ni que, cómo prender sabían, la planta. Los que saben de eso, los que sabían de eso, los que podían ayudarlo a hacer una gestión decente y en beneficio del país. Eh, claro. eh, lo canceló y Entonces, lo de carbón fue porque se perdió el tema de la cadena de suministro y demás que sabemos nosotros muy bien porque él no sabía el de tema eso del proceso, a lo menos no sabía se de imagina eso a la gente del PRM, de lo de la base que no lo han colocado pum me trabaja en puta cantalina de de <risa> sin saber prender eh. <risa> Dar, ni bueno, lo cabido. importante de esto, Emanuel, Nelly, amigos televidentes, es que vemos que, que continúa esa voluntad y ese interés del presidente Luis Abinader de que las cosas sean diferentes. Y para que las cosas sean diferentes hay que hacer cosas diferentes y es lo que yo entiendo que está haciendo el presidente Luis Abinader. Fíjate que cuando toma la decisión de echar para atrás a la, a la reforma fiscal, se ven obligados los, los partidos políticos que, que habían estado... En contra de la A reforma. A ¿no? claro, Y yo entiendo que es correcto, claro. eso con mucha humildad hacerlo, sí. porque eh, si él entiende que, que va mal y se devuelve, pues perfecto, solamente eso lo hacen los humildes, ¿verdad? Y no solo eso, Víctor, el presidente de Abinader se ha caracterizado por dos cosas. Primero, funcionario que lo hace mal, es para afuera que va. Y segundo, este... Escucha, por lo menos, escucha y pone atención un poco a lo del pueblo. O sea, si yo lo dije aquí. Ratifica? El presidente tiró lo de la reforma que se filtró, o no él, los lo funcionarios. Para medir. Para medir el pulso. Vio que el pueblo estaba, vida? ¿verdad? Y dijo: No, espérense. Miren, aunque. La, y ve, ayer dijo ya el administrador general de impuestos internos que la reforma tarde o temprano va. Sí, y bien. hoy el director de presupuesto dijo que ahora hay que analizar el presupuesto porque al tirar para atrás la reforma ahora. Eh, tienen que ah. hacerlo de nuevo. Pues ¿Pero qué que que quiere decir supuesto, eso? Más. Los funcionarios sí querían la reforma, sí, el pero el director, presidente supuesto, que escuchó a lo eminente, que, la voz del pueblo que había que era inminente la reforma, claro. Uh -huh. Pero el presidente dijo: Espérese, si yo tiro esa reforma ahora, el pueblo no la va a aguantar. O sea, de verdad hubo una, un una verdadero análisis y una decisión uh -huh. estratégica por parte del presidente. Que también hay que decirlo así: que todo lo que, le ha, lo que le pueda causar ruido y le dé un poquito mejor de popularidad, él lo hace. Errar, de errar eso. errar es de humano y rectificar es de sabio. Exactamente. Luis Abinader Corona. Vamos a la pausa porque ya está con nosotros el doctor Octavio Lister, quien es responsable de ponernos en contacto con y, y, el mundo. Y, y saldrá él al aire con ese sombrerito. Bueno, eh, fue. Sí, claro, yo, quiero que, es que tú, yo <ríe> quiero que él te diga bohemio. No, yo creo que te diga en el aire cuánto cuesta ese sombrerito. No, ese sombrero que él tiene. ¿De, ¿De, ¿de, ¿De dónde vino? ¿De, ¿de, vino? ¿De dónde vino? No, eso lo trajo él de no. cuando era segurito, porque me parece de ese estilo cuando fue embajador en Panamá. Seguro que es de por allá. Vamos a